La rana Mariana saltaba en el agua, saltaba y jugaba. Y tanto saltó que a las estrellas llegó. El gato que miraba en el árbol estaba. Y después de un buen rato en el agua se bañaba. El elefante sonreía y le dijo al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 Mientras todo lo veía y le dijo al pez, ¿quieres que te lo cuente otra vez?